De rodar por las calles a la basura, ese era el destino de 1.600 bicicletas compartidas sin anclaje en la Ciudad de México. Por suerte para ellas y para la movilidad de una de las más grandes urbes del planeta, fueron rescatadas y puestas de nuevo a volar para acabar con plagas como el tráfico, el sedentarismo y el confinamiento. A continuación, la historia de esas bicicletas. Hoy en gritofilia Podcast te presentamos a las Bicicatarinas. Estamos a finales de mayo del año 2020, cuando la discusión entre partidarios de las bicicletas compartidas estalla en redes sociales como Twitter y Reddit. Miles de bicicletas de la marca Jump están siendo llevadas al desguesadero. La apuesta de Uber, el gigante de la movilidad urbana, por la bicicleta compartida está siendo convertida en chatarra. Este es el audio de uno de los videos grabados por un usuario de Twitter en el que varias bicicletas del color rojo anaranjado característico de la marca Jam, hasta entonces operada por Uber, son agarradas por una máquina para acabar destrozadas. Este video es el que hace saltar las alarmas y las preguntas ¿Cómo es posible que tantas bicicletas sean destrozadas justo en el momento en que pueden convertirse en el vehículo con el que hacer frente a la pandemia por coronavirus? En ese mismo mes, Uber llegaba a un acuerdo con Lime una empresa de scooters compartidos por el que ésta se haría cargo del negocio. Echemos un vistazo de lo que era Jump. Jump fue una de las empresas que se subió a la inmensa ola de emprendimientos que vieron en los sistemas de bicis compartidas una oportunidad de negocio deslumbrante. La empresa fue fundada por Ryan Cepesky en 2010 y adquirida ocho años después por Uber por una cantidad de 200 millones de dólares. Quizá la apuesta de Uber tenía las mismas intenciones que Ryan, convertir a Jump en una opción de movilidad sustentable que estuviera disponible en una gran parte del planeta. Pero en el sistema económico actual siempre hay un pez más gordo y ese pez se alimenta solo de una cosa, dinero. De acuerdo a un reportaje publicado en agosto de 2019 en el diario El País, la firma japonesa de inversiones tecnológicas SoftBank es la mayor accionista de Uber con 17.5 del capital. Pero también de Didi de China, Ola de la India, Grab de Singapur y 99 de Brasil. O sea, SoftBank es el fondo de inversión más grande del mundo que manda en las empresas de bicicletas compartidas. Como lo menciona el mismo Ryan, su apuesta era la de llevar este servicio a más partes del planeta para mejorar la forma de movernos. Pero una cosa son las intenciones de un visionario de la movilidad y otra, las de un fondo de inversión millonario como Softbank. Yo pasé muchos años en el idea, encontrando gente a, a, a crear, to build construir esta solución. Eh, como cinco años eh, después, tenemos un, un producto eh, que, que trabaja, que works y clientes en, en, en los estados unidos y otras partes del mundo en 2017 we launched the the first electric bikes cuando el covid uh, viene uh, año pasado uber um, cer cerró muchas de negocios y entonces jump jump eh, no more <risas> Jump llegó a operar en nueve países con sus bicicletas con asistencia eléctrica y México era uno de ellos. Tras la reestructuración en el negocio de las bicicletas compartidas sin anclaje que contábamos antes, la marca desaparecía del país y con ella casi 2.000 bicicletas, cuyo final era la basura. La empresa alegó razones de mantenimiento, responsabilidad y seguridad. Esta noticia llegó a oídos de la comunidad ciclista de la Ciudad de México, en concreto a Bicitecas, la organización pionera en la ciudad a favor del uso de la bici como modo de transporte. Su presidente, Agustín Martínez, nos cuenta que en ese momento se encontraban trabajando en el proyecto Recicletas, que consistió en rescatar y donar bicicletas para los trabajadores de la salud que hacían frente a la COVID-19. Lo que deseamos era llamar a que las personas donaran bicis, partes o dinero para poder eh, crear bicis y regalarlas al personal médico. En ese momento había eh, problemas de violencia contra estas personas porque se les veía como peligro. Y entonces en el transporte público en donde estuvieran, se les agredía. Entonces empezamos a recibir bicicletas, a arreglarlas y a donarlas a personal médico. Y estábamos en esas cuando de pronto vemos en Twitter eh, justamente que cientos de bicicletas iban al deshuesadero de este sistema Jump y pusimos un tweet y les dijimos, sugerimos oigan, este, pues estamos haciendo este programa ¿por qué no nos donan piezas o algo que pueda servirnos para abonar a esto? ¿no? Entonces mmm, lo lanzamos y nos dijeron, oigan, pues vengan a vernos eh, fuimos a verlos en medio de una pandemia donde nadie salía y nos dijeron, eh como ven, no se las podemos regalar, pero se las podemos vender a un precio simbólico. Jump vendió a un peso masiva 1.600 bicis a bicicletas que todavía no habían ido al deshuesadero. Ese tweet y ese precio bastó para llegar a un acuerdo. Pero entonces comenzaba el titánico esfuerzo de mover centenares de bicicletas en una carrera contra el reloj. Fue un reto de logística tremendísimo porque en ese momento nadie salía. Contratamos un tráiler que nos costó mil pesos y que habían 150 bicis, vimos, vimos que eso se era se imposible, se y entonces empezamos a echar mano de los amigos y de las organizaciones. Entonces tuvimos a, eh, apoyo de la Secretaría de Cultura y del INJUVE, de la Ciudad de México, que nos pusieron eh, trailers y camiones. Pero todo esto en un periodo de cinco días, con esa angustia de que ellos tenían que dejar sus almacenes. Y no había quien cargar a eso. Entonces hicimos un llamado a la comunidad ciclista, y personas de muchas organizaciones vinieron a cargar... Y luego, ¿dónde las ponemos? Entonces, llenamos este espacio que es el recinto escandón que nos recibió. Techo, este, primer piso, planta baja, todo lo llenamos de bicicletas y no ocupieron. Y entonces acudimos a la alcaldía Cuauhtémoc, que también nos prestó un deportivo. Uh -huh. Y las fuimos a, a guardar ahí todas en una cancha de básquetbol. Entonces, fue un reto realmente tremendo. Y digamos, el costo realmente no, no simbólico que tenían las bicis fue mucho más por todo este trabajo voluntario que, que todos le pusimos. Si algo hizo que la destrucción de las bicicletas de Jump levantara tanto alboroto, se debía a que también estas eran consideradas como las mejores bicicletas compartidas sin anclaje que existían en el mundo. Las bicis de Jump fueron las primeras en incorporar un motor eléctrico para apoyar el pedaleo de los usuarios. Esta fue la oportunidad para mucha gente de probar una bici eléctrica. Como dice Cristel, ex mecánica de Jump, que ahora coordina el equipo de mecánicos de bicitecas, que las vuelve a poner a punto, ir en ellas se sentía como un paseo. Las bicis Jump eran de, con sistema asistido, o sea, el pedaleo te daba una asistencia de hasta 30 km por hora. Y eran bastante cómodas, a mí me gustaban mucho, eran como ir en un paseo sobre ellas. Y pues eran pesadas, pero la asistencia te la aligeraba bastante. Pero Jump puso algunas condiciones a bicitecas para poder echar a andar de nuevo estas bicis. Entre ellas, dejarlas sin batería eléctrica. No es que no las podamos usar eléctricamente, sino que la pila no nos la daban por un manejo peligroso de estos materiales. Eh, que no podíamos replicar su tecnología porque estaba, está, son patentes que, que tienen ellos. Quitar la marca, no podemos sacar estas bicis con la marca Jump, no podrían salir. De ahí en fuera, todo lo que quisiéramos eran nuestras. ¿no? Con apoyo de autoridades de gobierno y voluntarios, Bicitecas había logrado rescatar 1.600 bicicletas de ser llevadas a la basura. Entonces, era el momento de buscar de qué manera ponerlas en marcha nuevamente. Eh, nuestra idea básica era poder hacerlas llegar a poblaciones vulnerables en sitios periféricos y de forma gratuita. O sea, digamos que desde el principio pensamos en que fueran un servicio social, que pudieran cumplir con una función social en zonas donde hacía falta. Digamos, en cuanto a ideas, surgieron muchísimas, por ejemplo, ponerlas en universidades, ponerlas en, te digo, zonas periféricas. Y también pues, surgió este, esta idea de cómo las resignificamos, no porque esta, la figura, el color, están muy asociadas a Jump. Uh -huh. y entonces aquí en unas reuniones creativas dijimos, oye, pues son del color y la forma como catarinas, y además pues, la catarina es como este insecto que combate plaga, pues estas que van a combatir la plaga del coche. Y entonces les pusimos bicicatarinas y les... Nos imaginamos estas bicis con puntos y con esta marca, y entonces, eh, pues surgió esta, pues sí es como una marca de, de bicis catarinas que son bicis recuperadas con la idea de que fueran, con un, que tuvieran un servicio social de forma gratuita. Nota para los oyentes: la catarina es como se conoce en México al insecto que en otros países hispanohablantes llaman vaquitas de San Antonio, mariquitas. Catitas, San Antonio, Cocos o Tortolitas. Hecha esta aclaración, Agustín relata cómo, entre tantas ideas, a mediados de 2020, a pocos meses de rescatar las bicis, concretaron la primera alianza para charlas a rodar. Afortunadamente, eh, tuvimos oportunidad de comenzar con la alcaldía Escaposalco, uh -huh. que nos dijo: Oigan, pues a mí me interesa, vamos a hacer un sistema para, gratuito para los habitantes de la alcaldía y además, pues se las guardamos. Vayamos a Escapotzalco, al norte de la Ciudad de México y una de las 16 alcaldías en las que se divide la capital mexicana. La sexta con mayor densidad de población. Allí nos recibe Janet de Luna, Directora General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos, y Laura Bustos, Directora de Deporte y Responsable de Cultura de la Movilidad. Azcapotzalco ha apostado por el fomento de la bicicleta, a pesar de que, como nos cuenta Janet de Luna, el escenario no era del todo ideal. La alcaldía tiene graves, graves retos, bueno grandes retos eh, de seguridad vial, porque pues nuestra vocación y nuestra historia es industrial, entonces nuestras calles están hechas pues, para que circulen no, no los coches, o sea, los trailers y de doble remolque, ¿no? Entonces, eh, digamos que Azcapotzalco venía un poquito rezagado en, en lo que es toda la transformación de la ciudad y la, la, las políticas para, para andar en bicicleta. Ante esto, la alcaldía puso en marcha Azcapo en bici con la finalidad de revertir la situación y parte de esta estrategia es la integración de las bicicatarinas. Uno es la infraestructura ciclista, que es básicamente los, las, las ciclovías. Eh, que se han desarrollado tanto permanentes como emergente. Eh, otro es los equipamientos, como, como es el caso del biciestacionamiento de Camarones. Al mismo tiempo, eh, cuando empezamos a trabajar en este biciestacionamiento que es de la Alcaldía, CEMOVI también inició la construcción del biciestacionamiento en El Rosario, que es un, un gran éxito y un, un punto de quiebre para la movilidad metropolitana en esta zona. Y estamos ahorita por construir un tercer biciestacionamiento en la estación Fortuna del tren suburbano. Entonces ese es como un segundo eje y el otro pues tiene que ver con la, con la cultura de la bici, los paseos, este, otras actividades, las biciescuelas, este, actividades con los funcionarios, etc. Eh, campañas de comunicación, de, de seguridad vial y de eh, empatía y protección al, al ciclista. Y el último elemento que se, que se agregó ya fue el sistema de bicis compartidas. Eh, ¿no? Hasta mil personas han sido beneficiadas por las 250 bicicatarinas con las que empezó el proyecto y desde noviembre se han prestado gratuitamente. ¿A quiénes? Le preguntamos a Yané de Luna. Este, son elegibles personas que vivan o que trabajen en Azcapotzalco. ¿no? O sea, no, no es necesariamente que sean residentes, pero si se mueven en Azcapotzalco pues queremos que tengan esta, esta opción. El enfoque del sistema de préstamo de la Alcaldía Azcapotzalco no persigue el retorno ni la repartición de utilidades a los miembros de un gran fondo de inversión. El éxito que busca es el cambio en los hábitos de movilidad en las personas, como nos explica Laura Bustos. Tú te llevas la bicicleta los primeros 15 días a tu casa, regresas a una revisión y a hacer un cuestionario de hábitos de movilidad, en el que revisamos la bici, que mecánicamente esté bien, que sigas tu seguro en ella, y rastreamos cómo ha cambiado tu movilidad en 15 días. Después de ese periodo hay otro periodo de 15 días en el que volvemos a evaluar tus hábitos de movilidad y el último periodo es por 30 días y volvemos a evaluar tus hábitos de movilidad. Entonces en 60 días creemos que es suficiente para hacer un cambio en el paradigma interno de tus decisiones de cuándo te puedes mover en bici y cuánto no y ya puedes saber si es posible para ti eh, cambiarte definitivamente a la bicicleta. Es destacable cómo las bicicatarinas de Azcapo en bici han permitido medir el impacto de estos vehículos en la vida de las personas usuarias, en un 60% mujeres. Y otra cosa que cambia muchísimo son las horas de, activa, de actividad física, algunas pasan de 0 horas a 5 horas a la semana y eso es muchísimo porque ven el cambio en su nivel de vida, ya no solo en el tiempo y en el dinero que ahorran, que también el ahorro es un, un, una cosa súper importante, algunos ahorran del 30 al 40% de su ingreso. Y también otro dato es que como muchas mujeres la usan y la empezaron a usar en el contexto de la pandemia, la empezaron a usar para entregar productos, esto que le llamaron después la economía NENI, en el que las mujeres vieron un, un área de oportunidad y que es pues una economía muy local, van de una colonia a otra a entregar sus productos o a colonias aledañas a la alcaldía, lo hacen en bicicleta. En los más de seis meses que lleva en servicio, no ha sufrido los problemas asociados a las bicis compartidas sin anclaje, ni el vandalismo, ni obstruir las calles con bicicletas botadas de cualquier manera. Además, si sufre una avería… Eh, depende de la falla, nos la reporta vía WhatsApp, y se la cambiamos. De entrada, se la cambiamos y ya nosotros nos hacemos cargo de la falla. O sea, el chiste es que siga rodando. El pasado mes de junio, la Ciudad de México y el resto del país celebraron elecciones. En el caso de Azcapotzalco, se eligió un nuevo alcalde. Diferente al que implementó el sistema Azcapo en bici y trajo a las bicicatarinas. Esto deja la continuidad del proyecto en el aire. Y solo dependerá de qué tanto lo demande la ciudadanía para que este esfuerzo no desaparezca. Janet lo tiene muy claro. La transformación en términos de movilidad para Escapotzalco sí ha sido sustancial. O sea, es algo que, que más allá de, de cuestiones políticas eh, se, se, ha, se ha reconocido por, por distintos públicos, o sea, por usuarios, por organizaciones, por. Eh, incluso, o sea, el gobierno británico le, le, le llamó la atención. Tuvimos notas en Nueva Zelanda, tuve, porque. Porque es una fue un, una problemática y retos que enfrentamos de, a, a nivel global eh, y todos con las mismas restricciones y bueno donde hubo soluciones se les dio eco y esta fue una de ellas, ¿no? entonces bueno pues que ojalá eh, se pueda dar continuidad a, a este tipo de, de políticas y que los, los confiamos en que los ciudadanos que se han visto beneficiados eh, pues los sigan, los sigan demandando y que el gobierno sea sensible a esas peticiones. Mientras las Bicicatarinas trabajan y demuestran su valía en Azcapotzalco, volvamos a la sede de Bicitecas, donde otras cientos de estas bicis siguen siendo transformadas y almacenadas, esperando para salir a rodar, como nos dice Luis Franco, administrador de esta asociación civil. Pues mira, estamos buscando todavía, actualmente estamos buscando que más alcaldías se unan para generar estas comunidades, para pues, poder atacar estas zonas que no hay bici pública, que solamente se está atacando el centro de la ciudad. La intención no es solamente cerrarnos para que se queden en gobierno, queremos que también universidades se unan, que más comunidades, que si están interesadas empresas en, en, en comprar bicicletas y en, y en ayudarnos para acondicionarlas, estamos buscando cualquier apoyo para poderlas dar de uso gratuito a la ciudad. De ser condenadas al desguazadero a empezar a volar por las calles de la Ciudad de México. Así empezó la historia de las Bicicatarinas. De ser una respuesta a un problema emergente como fue la movilidad durante la pandemia, estas bicicletas muestran que con colaboración entre instituciones de gobierno y sociedad civil, pueden llegar a ser una solución sostenible para acercar la bici pública a donde no llega. Porque amamos lo que a ti te mueve, este episodio fue ideado por Cletofilia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 Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales y al correo electrónico redacción.cletofilia.com.